Hola, soy Antonio Borges y esto es Voces S.F.O.T.A. Os hablo desde Cartagena de India, un lugar en el que vivió el jesuita Pedro Claver. Él aquí sirvió a las personas que traían en los barcos esclavos desde África. Hoy vemos como muchos muchas personas siguen llegando a nuestras costas en busca de un futuro mejor. Quizá en aquel tiempo no eran considerados personas, hoy esto no lo cuestionamos. Pero les tratamos como tales, o quizá también seguimos con esas concepciones. Pedro Claver nos puede enseñar a tratarles como son, hijos de Dios, y a tratar con ellos de una manera amable y cercana. No solucionaremos el problema, pero quizá solucionaremos mucho sufrimiento.